Bienvenidos a este cuarto video donde estaremos viendo la herramienta de ODK Build. Para ello necesitamos estar conectados a Internet y en cualquier buscador recomendamos para esto que pueda ser sobre Chrome o Firefox, aunque eh, mi recomendación es que sea en Google Chrome. Vamos a escribir en nuestro buscador ODK Build. Vamos a dar enter y nos va a llevar a esta página donde vamos a elegir nosotros eh, la primera que es build.getodk.org vamos a dar clic y nos va a llevar a esta interfaz si nosotros deseamos registrarnos como cualquier cuenta en internet nosotros nos podemos eh, registrar, para este caso eh, yo no me voy a registrar, voy a dar eh, cancelar y de todos modos nos permite utilizar la interfaz, aunque no nos guarda nuestro formulario. En esta interfaz lo que tenemos es una barra de menús en el cual nosotros vamos a poder darle renombre a nuestro formulario, tenemos un archivo donde tenemos nuevo formulario, mis formularios, salvar, eh, exportar cargar formularios y aquí poderlos exportar a XML o XLR forms vamos a poder editar algunas características vamos a ver algunas algunos views y también vamos a poder checar la idea acerca de ODK view si nosotros nos conectamos aquí nos aparece eh, acerca de ODK y si nosotros queremos donar en la parte de inferior, tenemos todo lo que son nuestro menú de preguntas y el tipo de preguntas que nosotros vamos a poder cargar o elegir. Del lado izquierdo, tenemos nuestro, nuestro menú de propiedades de acuerdo a cada una de las variables que nosotros vamos a insertar. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Para nuestro primer ejemplo, vamos a agregar una variable de tipo texto, vamos a dar clic, y aquí nos aparece la variable, la pregunta, perdón, y del lado eh, derecho tenemos las propiedades, aquí en el data name, nosotros vamos a identificar nuestra pregunta, entonces vamos a ponerle pregunta 1, y vamos a poner el label. El label es cómo va a aparecer en nuestro formulario y cómo es que vamos a crear, eh, cómo vamos a leer esta pregunta. Entonces, vamos a poner: ¿Cuál es tu nombre? Esa va a ser la primera pregunta. Y en el hint es la referencia cuando una pregunta no queda clara. Nosotros podemos poner ahí específica tu nombre. Aquí en el value default es si nosotros queremos que aparezca en nuestro formulario alguna pregunta este, de entrada. En este caso le vamos a decir que no. Le vamos a decir que así está bien y que esta pregunta es requerida. Cuando nosotros decimos que la pregunta es requerida es que será obligatoria. Ahora vamos a agregar una pregunta de tipo numérico. Entonces esta pregunta de tipo numérico lo que te va a aceptar solo son caracteres numéricos. Y vamos a ponerle nuestro mnemónico, pregunta 2. Y en nuestro label pondremos cuál es tu edad. Ponemos indique su edad. Vamos a poner que el campo es requerido. Y ya tenemos nuestra segunda pregunta. Después de ello, vamos a agregar una variable de tipo dato vamos a darle dato pondremos nuestro mnemónico que es la pregunta 3 que es nuestro identificador y pondremos aquí cuál es tu fecha de nacimiento cerramos signos Pondremos que es requerido y daremos que es FAU. Aquí nosotros podemos seguir agregando preguntas. Ver que tenemos las variables de tipo localización. Tenemos de tipo media, tenemos de código de barras, tenemos la choice one. La choice one lo que nos permite es que tengamos una sola selección. De varias opciones podamos elegir solamente una. Entonces vamos a elegirla. Y pondremos pregunta 4. Y pondremos sexo. Aquí en la parte de sexo como nosotros eh, debemos de poner eh, varias opciones lo que podemos hacer es integrar una por una, adherir la opción y nos vaya generando o agregando cada una o en este caso le vamos a dar en el botoncito donde dice Build Edit y nos aparece una pequeña tabla donde nosotros vamos a poder poner el valor y la etiqueta. En este caso el valor podemos ponerle H y de este lado hombre. de este lado M y su etiqueta sea mujer y en este caso vamos a poner otro aquí otro y tendremos aquí las opciones vamos a darle a aplicar y vemos que nos ha puesto las preguntas nosotros aquí tenemos una opción el cual nos dice que sigamos a la siguiente pregunta dependiendo de la respuesta. Si nosotros damos clic aquí en esta casilla nosotros podemos elegir hacia qué, hacia la pregunta cuando se conecte a otra variable. Entonces vamos a ponerle otro. Esto lo que nos va a permitir es que cuando nos elijan la pregunta otro nosotros podamos hacer un bucle en el cual nos dirija hacia otra pregunta. Vamos a agregar una de texto. Y aquí vamos a poner pregunta 4. 4A. Y preguntaremos eh, cuál otro diga cuál. Indique. Indique. Cuál. Y lo que nos hará es que pasemos a la siguiente pregunta. También tenemos las preguntas que son de selección múltiple. Aquí vamos a elegir una. Las preguntas de selección múltiple es que nosotros podemos elegir varias. En este caso vamos a poner el ejemplo del color. ¿Cuál es tu color favorito o qué colores prefieres? Y podemos elegir el verde, el rojo, o el amarillo. Pueden gustarnos muchos colores. Entonces vamos a poner el ejemplo. Vamos a... Pregunta 5. ¿Cuáles son... ¿Cuáles son colores favoritos y de nueva cuenta aquí nos vamos a ir a las opciones y vamos a poder elegir los colores M más bien vamos a poder eh, integrar las variables que nosotros deseamos, amarillo amarillo verde Verde. Verde. Rojo. Rojo. Morado. Morado. Lila. Rosa. Y así los, las opciones que nosotros deseamos. Para nuestro ejemplo lo dejaremos ahí. Vamos a darle aplicar. Y ya tendríamos nosotros nuestras preguntas. Al igual que este ejercicio, nosotros podemos seguir añadiendo información. En nuestro próximo video, seguiremos construyendo nuestras variables y veremos cómo podemos nosotros accionar otro tipo de datos. Happy Mapping!